Señor, perdóname, perdóname Señor, ya no soporto esta existencia absurda, este continuo girar en la ruleta rusa, donde la lucha es tanta, que muchos ya no luchan, porque los que luchan en su ancianidad, hubieran preferido estarse sentados, y los que estuvieron sentados, haberse levantado, Señor perdóname, perdóname Señor, es la hipocresía, la recompensa de una sonrisa al día, este continuo girar, este continuo girar, donde la gloria y el fracaso, suelen ser exactamente igual, a la hora de subir, o a la hora de bajar, Señor, perdóname, perdóname Señor, porque no hay testigo más grande que mi mente, porque bien sabes tú, que no miente, me tienes suspendida en la ruleta, sin saber si voy, sin saber si vengo, sin saber si corro o si me quedo quieto, sin saber si vivo o si ya estoy muerto. Señor, perdóname, perdóname Señor, ya no soporto esta existencia absurda, este continuo girar en la ruleta rusa.